Qué tal, muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Cero Negocios. Mi nombre es Manuel García y les doy la más cordial bienvenida a esta emisión, este 12 de julio del 2022, este, donde estamos celebrando el Día del Abogado. Muchas felicidades a todos los abogados, ahora sí que eh, especialmente Alejandro, no. Queríamos sin ellos, no, prácticamente con todos todas este los casos y sí, cosas muchas que vemos. Felicidades a, a todos y todas los abogados. Que, que todas las eh, oficinas deben tener un abogado, ¿verdad? Eh, a lo mejor, si quieres, no por necesidad o por obligación, sino hay Bueno, por necesidad, porque... Bueno, por necesidad hay, pero es decir... Siempre hay este, ámbitos, y procesos y situaciones legales que hay que estar muy pendientes. Así como tú dices, todo es económico, también todo es jurídico. al final La economía en la estructura, eh, lo, este, lo legal es la superestructura. <risa> la, la superestructura de, lo, de los mercados pero bueno, de todas maneras felicidades a todos los abogados disfruten su día, seguramente lo, lo harán por todos lados, yo creo que es de los de las profesiones que más se celebran ¿eh? que más se, se, se festejan al final del día el día del economista, yo no sé qué día es estoy seguro que tú tampoco sabes no, te <risa> digo y, y la mayoría de las profesiones no, en realidad es el día del abogado es el que sí, por todos lados lo recuerdan y lo, y lo felicitan al abogado. Sí, es curioso. Ese y el del contador. No me preguntes el día, pero pero sí es muy sonado el día del contador y del abogado. Así que bueno, pues unas eh, felicitaciones a todos aquellos abogados que, que hoy están en su día. Y bueno, pues les presento aquí al, al doctor Luis Enrique Gutiérrez Casas que nos acompaña como todos los martes. Muy buenas tardes, gracias por, por estar con nosotros. Y, y tenemos hoy algunos temas que, que eh, parecía una semana tranquila, eh, bueno, ya se tenía avisos de que tranquilo no, no iba a ser este año, pero pero pues no esperábamos a lo mejor situaciones que, que no pudiéramos eh, haber visto ya con anterioridad y ahora ya empiezan a ocurrir, ¿no? O sea, es decir, una serie de hechos que... que a lo mejor habrá economistas que lo ven de, de una manera cotidiana. Habremos ciudadanos, comunes y corrientes, que decimos, pero qué pasó, ¿no? Y hay temas que nos ha traído obviamente, pues entre ellos, obviamente la pandemia y también eh, con ello también la, la inflación y pues muchas cosas que vienen apareadas, ¿no? Esta situación. Y una de las cosas que queríamos tocar hoy, presente de los problemas que están eh, pues afectándose o, o están viéndose. Son, son varios, ¿no? Entre ellos está la apreciación, obviamente, del dólar. El dólar retoma fuerza a, a nivel internacional. Eh, el peso pierde, vamos a decir, terreno en, en ciertas... Tú dices con centavos. Bueno, es coyuntural y, o sea, insisto mucho en que hemos estado y estaremos siempre en un margen eh, de cambios. Y en esta ocasión, pues, le toca al dólar estar... Eh, este, fortaleciéndose como bien dices, finalmente apreciándose, pero eh, esta apreciación tuvo mucho más que ver con eh, la alta demanda del dólar a, eh, a partir de que dejó de mandarse euros, es decir, finalmente en donde se ve por decir así expectativas más negativas o mayor incertidumbre es en Europa. Y en ese sentido, este pues quienes están dentro de este gran circuito de inversiones financieras especulativas, pues lo que hacen es sienten incertidumbre y se van por lo que considerarían este monedas pues relativamente más seguras. ¿no? O fuertes, por así decirlo. Claro, cuando a nivel mundial eh, se eleva la demanda de dólares, claro que todas las demás monedas también eh, hay una repercusión, no solo con el euro, que eh, sino además con en este caso con eh, este, el peso mexicano, es decir también compiten y una mayor demanda de dólares, un incremento en la demanda de dólares, pues hace que para el peso mismo o para los inversionistas, por ejemplo que tienen pesos y que quieren dólares pues el dólar sea más caro claro y entre esas cosas ahí viene la situación que pensábamos, no íbamos a ver el euro no. y el dólar están ahorita en una paridad, ¿no? que, que antes no, pero este, no, no es tan así, es decir sí eh, eh, se, se ha previsto que en algún momento puede pasar eso, de hecho hay que recordar que euro y, y dólar prácticamente empezaron, si no este, uno a uno, pues prácticamente era 1.1, 1.2 eh, eh, este, dólares por cada euro y bueno luego el euro se empezó a apreciar mucho más rápido que, que el, que el dólar. dólar y ahora está en una situación eh, contraria. Ortizán, eh, es, es decir, si tiene euros sí, la cuestión fundamental aquí es que en donde se ve mayores riesgos en términos de las economías que tienen monedas fuertes y sobre todo monedas para eh, poder eh, tenerlas como reserva o moneda o como, eh, este, como medio de especulación y como medio de inversión pues eh, Europa es la que tiene la economía ahorita en este caso eh, la economía con mayores incertidumbres. Obviamente está muy atado esto a la guerra con Ucrania, a la situación de. de Inflación. Los energéticos. Oye, ¿y, ¿y ves que está el mercado a lo mejor reaccionando de una manera sobre. Vamos a decir, reaccionando? O sea, que está sobre reaccionando. ¿O, o crees, que, sí, o es crees normal, que es normal? Que es normal llevaría. Que son, eh, pasaría con el dólar, pasaría con el peso. Es decir, en un primer momento hay esta especie de medidas. Eh, rápidas hasta de pánico ¿sí? pero poco a poco se va, yo en mi perspectiva es que esto se va a estabilizar un poco de, en, eh, es decir eh, esta rápida caída del, del euro eh, poco a poco va a tocar un, un, este, un piso y va a empezar a estabilizarse nuevamente o sea, es, es decir, entonces si ¿sí crees que, que eh, al final del día otra vez <risa> volvamos al 1.5 lo cinco. que ocurre es que en este momento la, la moneda más golpeada va a ser el euro eh, sin embargo si cae el euro o sea no es solo una cuestión financiera es cae por algo y tiene que ver con la economía real y si la economía real europea realmente cae es decir hay una, una recesión eso va a repercutir a nivel mundial y también en Estados Unidos es decir y también las monedas por lo tanto eh, van a tener sus propios eh, sus ajustes propios. Entonces aquí esto es así. Ya ya no estamos en una situación donde, donde cae una moneda y no pasa nada en el mundo. ¿no? Aquí y todas muy, las demás se ríen, ¿no? ¿para que la la, aquí, sí. aquí es muy simple. La, es, realmente hay una articulación, hay un vínculo entre las distintas monedas y a partir de que a una le ocurre algo, este, eh, si no inmediatamente, sí, pues deja pasar los días y empieza a ocurrir con otras monedas. Entonces, bueno, hay, hay que estar pendiente, porque al final del día eh, hay un dicho, ¿no? Que cuando se pelean los elefantes, las hormigas, pues nada más ven. No, yo aquí lo que, lo, lo, lo que veo es, porque finalmente lo que nos puede impactar a nosotros es si el peso eh, mexicano le va a mantener, este, vamos, eh, esa, un proceso eh, de depreciación, pero insisto mucho, no lo veo y las bases de ingresos de divisas en, en el país están, están sólidas, están estables la reserva internacional está también consolidada no veo forma de que, de que haya un problema en mayúsculo en, en este año. O sea, es decir, estamos listos para lo que pudiera ocurrir, Digo, ya fuera de y lo además, que... además ya está demostrado durante este mismo año hay que recordar que la moneda ha Estado eh, en, es decir, el tipo de cambio peso dólar ha estado en 21 21.50, ha bajado no, así, no ha movido rato, sí. se mueve pero no mucho ¿no? Eh, eh, este y, y también hay que recordar otra cosa hay que recordar que una, una cosa es que se que cambie, eh, que el tipo de cambio varíe a nivel eh, este, internacional y otra cosa es lo que pasa en la frontera si, vamos si yo supongo que varios eh, se han dado cuenta de que cuando el tipo de cambio a nivel internacional o el reconocido también por el Banco de México está por ejemplo, no sé en 2070, 2080 aquí el, el tipo de cambio está en 2020, 2030 aproximadamente, porque hay también hay una demanda, una fuerte demanda es decir, el mercado local claro y así, aun cuando el dólar aquí, este, en, a nivel internacional y reconocido, insisto, por el Banco de México, está, por ejemplo, no sé, en 1970 que ha llegado a estar, ¿no? 1970, 1980, el tipo de cambio a, a nivel, este, aquí en la frontera, está en 1990, 20, es decir, no, no baja más, también eso ya nos da cuenta a nosotros cómo el, los mercados locales también, también este impactan en el tipo de cambio, pero aquí en la frontera. O sea, sí, digo, trae vida propia, obviamente no obviamente no local, por encima o por abajo. Sí. Por decir así, hacia, claro. arriba, hacia abajo, pero, pero, pero el propio mercado local tiene sus, su, Sí, su sí, lógica, sí, sí, sí, lógica, sí tiene su lógica, local, además de todo. Pero, sí. pero bueno, hasta eso no estamos en, en, en pues, obviamente, saltos tan grandes como vimos años pasados. Así digo, para es, la turbulencia no hay que nada, hay, ahí claro. vamos… Mira, ya aprendiste que no... No, que, no, no, no. Hay que entender lo que es, es el rango. Es que no, de no es tanto el rango. Es decir, pues cuando no tienes dinero para comprar, pues te da igual, ¿no? <risa> o sea, te da igual realmente cómo está el, el, el dólar. Y como diría por ahí esta... ¿cómo se llama? La que la que es Angélica Rivera, ¿no? Es, al final, no era Angélica, no, nuestra ex primera dama, ¿no? Este, la de Televisa, que decía, bueno, al final como no compramos en dólares no nos afecta, ¿no? Cuánto está. Pero la verdad es que sí, eso es un tema de todos los días, eh, independientemente del lugar donde vivamos, ya sea en frontera, y más en frontera, obviamente el precio del dólar es algo que, que tenemos que estar pendientes, ¿no? Definitivamente. No tengo que casi como el clima, porque el clima no necesitamos ver si va a llover o no, nos damos cuenta inmediatamente, del dólar sí es un poquito más drástico. Oye, y, y en cuanto la parte de, de, de las inflaciones te iba, te iba a comentar y te iba a preguntar ya hay voces que, que advierte que, que, que la inflación va más allá de un tema de demanda eh, entre ellos, pues, tú, tú también estabas diciendo una demanda local no, no, no claro, eh, lo que tú me comentas es sí, creo que he estado este, leyendo algo de esto, pero lo habíamos dicho, que el tema de la inflación que, es, que además tiene un origen externo también en términos económicos eh, tiene un origen desde la oferta hay un tema de mercados laborales hay un tema de cadenas de suministro hay un tema de cambio climático todo ello este, se junta y, y crea verdaderos cuellos de botella en términos de oferta aquí la retórica de los bancos centrales es, eh, es que ante un proceso inflacionario incrementamos las tasas de interés, porque para eh, reprimir, ¿sí? para constreñir la demanda. Pero como si, eh, la, vamos a decir, como si en este caso, porque esa idea de que las tasas de interés tienden a limitar, eh, a es, desestimular, a constreñir el gasto, es decir, la demanda, viene de una etapa en donde era eh, normal que las economías se estimularan con mayor gasto y estos se empezaban a propiciar o a provocar problemas okay. sobre todo problemas de precios pero derivados de la demanda ahora en este caso ¿sí? este, la verdad, la verdad es que esto de los estímulos de la demanda está bastante ya limitado los estímulos al gasto y lo que está ocurriendo es que viene de otra parte y este esta gran empresa este gran holding internacional que, que aparentemente es el principal del mundo que es BlackRock el, el, el, los este, el consejo bueno los, los asesores económicos ya dijeron tenemos muchas dudas de que esto de que esté subiendo las tasas de interés realmente vaya a solucionar. a solucionar el tema de la inflación porque no es un tema de demanda y los bancos centrales eh, vamos a decir están reaccionando normal a la tradición económica a la tradición de la política monetaria y pues vamos Nos estamos dando un corte ¿Cómo? Arthur vamos, lo no, viste, a sí. Bueno, vamos rápidamente un corte y regresamos. ¿no? Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las 4 con 14 minutos. 50 años de emociones desbordadas. 50 años haciendo historia. Eso y más es el Festival Internacional Cervantino. Te invitamos a disfrutar de esta fiesta cultural y artística del 12 al 30 de octubre en la ciudad de Guanajuato. Corea y Ciudad de México son nuestros invitados de honor. ¡Acompáñanos! Consulta la programación en nuestro sitio web y redes sociales. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.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 Regresamos aquí a Solo Negocios. Eh, bueno, estamos eh, estamos de regreso. Mi nombre es Manuel García. y estaba platicando con Luis Enrique. Antes de irnos a corte, hablamos de un tema que escúchelo bien porque puede ser el tema de aquí al fin de año. ¿no? O, o sea, o las lamentaciones de fin de año, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? que eh, va obviamente el tema vinculado a, a la inflación. Que como lo dijimos el año pasado, iba a ser el tema del año pasado y parte de este. Bueno, pues ahora es como que la segunda temporada no de este. Y nos decía Luis. Bueno, comentaba yo que, que la, vamos a decir, la retórica tradicional de los bancos centrales es que ante un proceso inflacionario y eh, sobre todo teniendo como mandato la protección del poder adquisitivo de la moneda, el valor de la moneda nacional, pues eh, se acude al incremento de las tasas de interés para impactar directamente en el gasto, es decir, reprimir el gasto, desestimular el gasto. ¿El gasto en qué? El gasto en consumo, el gasto en inversión, el propio gasto de gobierno. Entonces eso, este, pero eso era parte pues, de una etapa, de esta, esta idea de, de tener que eh, impactar en el gasto es parte de una idea de una etapa en donde, ya, como ya lo había comentado, eh, las distintas economías tendían a eh, propiciar estímulos, estímulos económicos a partir del gasto. Y luego el gasto finalmente, precisamente porque la oferta tampoco se desenvolvía con al mismo ritmo en este caso. Pues entonces ese gasto acelerado lo que provocaba era inflación y luego venían una serie de eh, consecuencias negativas para toda la economía. Bien, ¿estamos en la misma situación ahora? No, definitivamente no. Eh, que en un primer momento se utilicen las tasas de interés para, eh, vamos a decir... Y dar señales de seriedad, de preocupación, de, de, de, sí, bueno, de que, de que están atentos, de atención, pues está, está bien. Pero que luego se crea realmente la efectividad plena, sobre todo cuando el origen en este momento inflacionario no es el gasto, no es la demanda como tal, sino la oferta. Entonces ahí sí sí habría que eh, estar preocupados de que se le quiera apostar todo y, el banco y las bancas centrales quieran apostar todo al alza de las tasas de interés pero ¿por qué razón? porque este puede tener más que consecuencias en este caso eh, positivas en términos de precios es decir eh, este, limitar el incremento de los precios desacelerar eh, los precios lo que puede tener es que ante los problemas de oferta que no se resuelven y que los mismos productores necesiten crédito precisamente para ir resolviendo temas de incrementar la producción, es decir, del lado de la oferta, entonces incremento de las tasas de interés lo que viene a hacer es impactar negativamente en la economía. Lo que viene a hacer es abonar aquella idea de que vamos a tener esta inflación, es decir, van a estar incrementándose los precios y las economías se van a estancar. Pues sí, ¿cómo no se van a estancar? Sí, les está, si estamos incrementando las tasas de interés ni va a haber la demanda que se espera ni va a haber la oferta que se espera o sea, es, es decir, nos dieron la medicina equivocada, pero pero lo peor es que la misma medicina está afectando Ese es el, el mayor no problema, tanto que no sea más efectiva que, más que si incrementen las tasas de interés bueno, llegar a las 75 puntos ya fue demasiado si otra vez, si otra vez, si quiere lo mismo es porque no está sirviendo algo así de simple no puedes llegar de tres veces consecutivas a decir 75 puntos, 75 puntos, 75 puntos, porque entonces, entonces ¿qué está haciendo? No, no está sirviendo esto. Claro. Entonces, y al contrario, y ahora lo que está haciendo es afectando, afectando, el ahora sí, el mandato a un gobierno, no a la Banca Central, sino que es estimular el crecimiento de la economía y entonces aquí puede haber una contraposición no solo estoy hablando de la economía mexicana estoy hablando del resto de las economías entonces tienen que tener mucho cuidado y que lo haya dicho este holding eh, que insisto entiendo yo que tiene así que multitud de empresas este, agremiadas por en así decirlo su, en su haber, eh, este, uh -huh. es decir como el principal propietario de, de la economía mundial y eh, que lo digan este, eh, eh, eh, estos este, consejos económicos, asesores económicos, oficinas de análisis económico eh, es muy importante y hay que llamar la atención de eso. Claro, sí, porque vamos a decir, este diálogo era unilateral, eran los bancos centrales los que lo llevaban, los que decían, los que decidían, y ahorita ya por el otro lado le están diciendo tranquilos, no hay que como tú decías, no hay que precipitarse. O oh, tranquilos, también, también este, abandonen un poco la idea de que la tasa de interés no es todo y de que puede manejar toda la economía, no es cierto, eso es una mentira. Eh como si fuera un reloj la economía con mecanismos muy hechos y muy dados y más ah, ¿no? le movemos por aquí y ya se mueve todo ¿no? ¿Cierto? Pero, pero además si fuera el único mecanismo subo o bajo tasa sí, ¿no? eh, eh, yo creo insisto mucho así como se como como se lee en los periódicos bueno es que es la retórica de las bancas centrales sí pero es la retórica tradicional y que se construye se arma en una época donde había cierto tipo de problemas ahora hay otro tipo de problemas y hay que entender bien esto Insisto, no estoy en contra de que el Banco de México o la banca central pueda intervenir y decir vamos a elevar un poco la tasa de interés, pero si ahora te estás yendo a elevarla lo, lo más que puedes en ese momento y además vas repitiendo, replicando eso en las próximas este, sesiones de las, de las juntas de gobernadores, eh, consejos de cada banca central pues entonces lo, a mí lo que me estás diciendo, oye, pues si estás atento, pero lo que estás haciendo no está sirviendo de nada, porque cada que estás te estás sentando a la mesa, sube la tasa de interés y otra vez la tasa de interés. Y otra vez. Y lo que veo enfrente es que esto no está creciendo. No, claro, y, y además el problema, como también y, y lo reconozco, lo dijiste desde hace tiempo, el problema en este sentido era, era la oferta donde las cadenas, vamos a decir, de suministros no. o, o de insumos se detuvieron por la pandemia, y había que estimularlas o de alguna manera darles tiempo o a sea, que empezaran a, a producir, a normalizarse. Y ahora, como tú bien mencionas, en este sentido, si, si el empresario necesita dinero para restablecer esas cadenas, pues va a tener la sorpresa de que ahora cuesta más ese dinero. Y el que tiene que pasarle otra vez ese costo es al consumidor vía inflación. ¿no? Entonces, Además, hay un, un proceso que no pueden controlar y lo único que se está propiciando es... es precisamente es la pérdida de poder adquisitivo que es lo que no quiere claro, claro, claro, ahora lo que platicamos ahorita en, este, trágicamente ¿no? en el comercial que que a lo mejor no era así un tema como para hablar ahorita en julio, pero pues prepárese de una vez para, para diciembre, es ¿y qué pasaría si en México alcanzamos los dos dígitos de inflación? O sea, es decir, que llegáramos aunque sea al 10% anual que cerremos el, el 10% con, en diciembre cosa que a mí no se me hace algo este vaya, a mí se me hace que sí es probable que lleguemos a, ese, a esos dos dígitos no que lleguemos al 15, 12, 13 pero sí una, una tasa de inflación al menos del 10% entonces estaríamos viendo que hay un poder, eh, o sea, al menos que se pierde un poder adquisitivo fuerte. Sí, y bueno, eh, eso sí tendría que medirse muy bien, porque la verdad es que para todas las capas de población que obviamente ganan más de dos salarios mínimos, a donde, donde no les han impactado el incremento de salarios mínimos. Sí, no, no, donde no llegó, donde no raspó. Donde no raspó. 3% eh, les habrán ejemplo, subido? Por ejemplo, ¿No? este año pasado, este, eh, que la inflación estuvo alrededor del 7%, bueno, un poco menos, pero alrededor del 7%, eh, los contratos colectivos de trabajo, pues en lo general, no. Sí, el, el salario mínimo sí se incrementó, no sé cuánto, como. Eh, eh, sí, para el, el más, el estrato más bajo. De veintitantos, que por ciento, lo que sea, pero para quienes ganaban más y donde no ha llegado, no ha rozado esos incrementos, ahora eh, pues los, los contratos de trabajo este, estaban en los rangos del 3 al 5%, o sea de, de entrada a entrada una pérdida de poder adquisitivo para estas capas y ahora vamos a ver cuál podría ser la política eh, eh, porque entonces eh, sí, sí hay claramente, sí habrá claramente una pérdida de poder adquisitivo de grandes capas de la población eh, no, sí, parejos, o como tú dices, ahora sí nos tocó parejos y, y alrededor, si termináramos en 10 y realmente le estuvieron el 3%, estaríamos perdiendo un 7%. La pregunta que en este caso sí haríamos a un gobierno es, bueno, la, tradicionalmente lo que se hacía era que este, el salario, los salarios incrementaban en función de la expectativa inflacionaria. O, trata, o se supondría que trataban de alcanzar las tasas de inflación, no fue así y por ello por ello durante tanto tiempo, eh, no sé si viste el, el, el, la nota esta sobre el billete de mil pesos que en 2012 valía mil pesos claro. y, en dos, y ahora en 2022 vale un 42% menos ese billete puedes comprar no, pero puedes comprar solo un 42% momento, de lo que podías comprar en aquel en entonces, aquel entonces. Entonces nos está pasando eso y la pregunta que podríamos hacer es, bueno, ¿cuál va a ser? Es decir, ¿realmente vas a rescatar el poder adquisitivo o vas a mantener tu lógica de, de subir las tasas? Mínimos? Ah, claro. Ah, bueno, sí. Sí, o sea, ¿cuál va a ser la idea aquí? Porque te tienes que sentar con, obviamente, con empresas, eh, con un sector o sea, de representación laboral y decir, ¿qué vamos a hacer? Porque la verdad es que el poder adquisitivo está disminuyendo. Sí, vamos a hacerlo como en Venezuela, ¿no? le subes el sueldo a todos, ¿no? nada más vía, vía eh, este decreto. Ahora, lo curioso, y, y no me dejarás mentir en eso, este, los billetes de mil pesos que antes nadie conocía, hoy ya son más comunes. ¿no? <risa> o sea, pues, pues, y de... <risa> yo no sé si he tenido solo una vez, uno, uno solo una pieza, como se le dice técnicamente, en mis uh, pues. manos en toda mi vida. Bueno, es que eh, también nosotros, por la, nuestra profesión, pues no nos permite mucho que te no, paguen no, no, en en, en caso de mil. <risa> bueno, está bien. No, pero, pero la, la realidad es que sí, eh, recuerdas, al menos hace 10 años, 15 años, un billete de sí, 500 sí, era, sí, duraba. Como... Wow, Uno de miles es nomás, ni los conocías, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Hoy en día ya te ha caído más, con, con mayor frecuencia, es el símbolo pero de, la de el inflación fíjate, ya con uno de mil y te regresan ya, ya 300 a lo mejor, ¿no? ya, ya, ya no quieres ni tocarlo porque se, se pierde, bueno pues con que llenas el tanque, ahí nos vemos. Entonces, son, son de las situaciones que que se está viendo, no solamente son locales, obviamente es a nivel internacional este asunto. O sea sí, sí, eh, tratar de, vamos a decir, de decir es que la economía mexicana le está yendo mal por esto, por esto otro, y que acá y, y no hay quien es que el gobierno, que no sé qué, a ver, tranquilos todos, porque esto sí es un problema mundial. Y francamente, y ahora lo que le pasó a la a las economías europeas con el euro es un signo de eso. ¿sí? de hecho, primer tropezado. La economía tropezón? mexicana le está yendo, a, entre comillas, vamos a, o relativizando, le está yendo... O, o poner hasta ahorita. Hasta ahora, sí. Hasta o, ahora, menos mal. Menos peor. Menos mal. Peor, ¿sí? menos no, la realidad es que, es que mira, tenemos todos el mismo problema y, aparte, nos están dando la misma medicina a todos. Pues es lógico. Hoy nos está mandando un corte Arturo, ¿no? Vamos y regresamos rápidamente. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio.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 La UACJ te invita a que te integres a los talleres de artes y oficios Con opción a modalidad virtual o presencial Talleres de dibujo, repostería, pintura, uñas, aromaterapia, fotografía, nutrición, tai chi, canto y mucho más Conoce la oferta completa en www.uacj.mx Informes al 656-688-4825 Inicio de clases 20 de agosto Somos UACJ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 Nuestras noticias 1300 AM La Radio Hablada Número uno en la frontera Continuamos en Solo Negocios Radio Regresamos, estamos aquí ya de regreso en, en Solo Negocios siendo ya, eh, pues ya la mitad del programa fue en este día 12 de julio, ese caluroso día 12 de julio es mucho, no, que no decimos que está caluroso el día, aunque realmente ya si empieza a ser un poquito más que calor simplemente ya está eh, francamente es día, ¿sí? ¿crees? a veces que agosto todavía sí, bueno, tiene algo que te se da, da un ¿crees que sí el, el, el, el pico? Dios te oiga porque ahora que llegue el recibo de CFE vas a ver bueno, eso ya, ya. este es el más alto así agárrense de una vez si tenía dudas este es el más alto este, este recibo de CFE es el bueno este, este se justifica toda la infraestructura de es ahí si sí sacan todo el dinero y hablando y hablando de CFE hay, hay una noticia ¿no? de, de, de de CFE eh, que rebaja la calificación Moody's bueno yo sé que Luis no es no es muy fanático de las calificadoras ¿no? particularmente Moody's es como que te pone el, no, no, pero los palos de punta tiene sus, sus propios... Ningún ni, ningún indicador de estos puede decirte tanto de, de una empresa, pero pero sí, no solo de la CFE, sino de Pemex hubo calificaciones, ¿no? También. Y no fueron, eh, vamos a decir, eh, del todo positivas. Eh, tampoco fueron tan dañinas, pues, pero... No, no, no, no trabajaron así, tipo Venezuela. No fueron pero... del todo positivas. Sin embargo, el, lo principal que le preguntaríamos a una agencia como MUIS es... es eh, Oye, pero ¿cuándo te han fallado en pagar algo? Bueno, Moody's no le presta. O no, no, sea, imagínate. A, o sea, ¿Cuándo, cuándo, ¿Cuándo han caído en impago? Un impago en, en, en alguno de los créditos que han tenido. Bueno, es que la calificación que está bajando, no te está diciendo no le prestas porque este no te va a dar dinero, eh, no te lo regreso. Le está bajando diciendo, oye, pues préstale, pero nada más con cuidado, a ver qué tipo o sea, de préstamo. Más con cuidado es, es casi casi mm. suben las tasas de interés. Mira, yo, yo no sé, sería interesante preguntárselo a los bancos, yo creo que tienen una clasificación similar, porque yo no creo que tenga una clasificación, él es sí, sí es confiable, él no es confiable han de tenerte de que este es poquito más confiable, si este sí le suelto conozco, es decir, yo no estoy enterado de en los, en décadas si Pemex o CFE han dejado de pagar eh, Bueno en términos generales porque son gobierno también, bueno no, pero sí, de que puedes, para que le pones una calificación casi siendo es muy riesgoso cuando disculpame pero en la historia cuando ha estado riesgoso así. Eh, eh, eh, es, eso es lo primero lo segundo pues claro que tiene que ver con su idea de la idea de una agencia a través de sus métodos de rentabilidad de riesgos en el futuro eh, de la relación de activos pasivos un montón de cosas eh, pues bueno ahí está pero yo no creo que esa calificación, ni a la CFE ni a PEME les afecte, ni a los planes que están haciendo, ni mucho menos si tienen que acudir a algún crédito lo puedan obtener, no, francamente no creo que les afecte mm, no, bueno, no, definitivamente no, no les va a afectar, o sea, es decir, pero sí les va a afectar en la tasa, o sea van a pagar Podría un poco ser, más sí eh, pero, es, pero hay, que hay que saber una cosa que quien pide el, el, el, el préstamo no es Moody's Ninguna de esas agencias es él, es, es eh, o la CFE o es Pemex que tienen un poder también muy elevado. O sea, también son grandes empresas que tienen un poder importante. Y si y ellos sí si pueden decir, ah, tú no me, tú me prestas a esta tasa de interés, ah, bueno, pues me voy con la que pues, No, claro, no digo, definitivamente o sea, no. Yo tengo tanto poder. Que te voy a pedir prestar una buena cantidad. No, no claro, sea, ellos, ellos no piden como nosotros pediríamos, si sí, no es tarjeta crédito. No, no. Le pido ahí Para sí, llegar, para llegar a la quincena. No, no, no, no, no definitivamente no es así. Pero pero lo que sí es un hecho es que, eh, bueno, las cosas no van tan bien como, como, no, no, como decían. Yo lo que creo es que lo que acabamos de hablar son etapas de, de, de rompimientos, de. de de ideas, de paradigmas, de tradiciones, de formas de ver que, que hemos tenido durante mucho tiempo. Esta idea de que las tasas de interés son así, casi, casi la, la salvación para llevar a la estabilidad de la economía. Oye, o oh, que. Y ahora, ah, pues que las agencias calificadoras son el todo, pero el todo en qué? Si son, si son organismos este, manejados por intereses como cualquier otro, tan, tan es así que nunca le pusieron a una banca internacionales de las norteamericanas, de las que quebraron no, yo no les vi en ningún momento que les hayan puesto una calificación negativa ah no, bueno, esos no. son de los grandes escándalos o sí, sea, si, si oye agencia no sé, ni qué estás haciendo, ni qué método es el tuyo y, y, ni y, quiénes, quiénes son tus compas ni, qué, ni <risas> quiénes son tus compas está, exactamente, sí. y cuáles son tus intereses entonces, eso también hay que romperlo ¿no? no debemos de tener quienes se erigen como patrones de algo como ejemplos de algo, como sencillamente, bueno, lo no tomo en cuenta, está bien, pues tienes tu papel, haces tu esfuerzo, pero también aquí tomo en cuenta esto, también tomo en cuenta esto otro y se acabó. O sea, no hay que preocuparte. Si no, fueras no, no es no preocuparte, no dejarse llevar por eh, estas instancias que luego se erigieron como las jueces de todo, o sea, en esto sí puedes invertir, en esto no. O, o las que te terminan dando la regla de qué es lo que se debe hacer para dirigir una empresa, también exactamente. Y, y exactamente los índices y, y que ah, deberías tener de, de endeudamiento y todo ese tipo de situaciones. Pues mira, en, en realidad el asunto, digo a mí lo que me llama la atención en, en la cuestión de CFE y en la cuestión de, de, de Pemex es que en estos dos últimos años, ¿cuándo entró Obrador? ¿2018? ok, entonces de estos últimos cuatro años no, no dos años, son, son las empresas que han estado, vamos a decir, en el ojo del huracán con reestructuraciones que no, no terminan por quedar, de una u otra manera todavía no terminan por quedar y, y esto pues es un Pero reflejo lo, de... eso ha sido así desde hace tiempo y, a, y francamente va a seguir siendo así son grandes empresas que necesitan una reestructuración, están en un, en un medio muy incierto como cualquier otra gran empresa entonces van a estar así a ver, te, no voy a te, una, ahí tanto... te, te voy a hacer una pregunta casi casi de un mundo utópico o distópico, como lo quieras ver. Y si la hiciéramos pública y la sacáramos a la bolsa CFE y Pemex, ¿cómo le iría? Es, es, no. Yo creo que le iría bien. O sea, ¿tú no, crees que si la gente compraría acciones? Si o sea, a ver. No, en el caso en el caso de Pemex. En el caso de Pemex. A ver, primero vamos con Pemex. Bueno, con Pemex. O sea, es decir, ¿hay confianza sí, sí, sí, con como para que, invierta, para que le invierta? Para que le invierta la gente. No ¿Me pongas como me la pongas? No, no, digo, hay reservas. Yo sé que también obrador decía, nomás rascarle y sale el petróleo, cosa que no es cierto, o al menos no decía así Peña. Bueno, yo nunca le escuché decir eso, pero... No, no, hay videos, hay videos donde dice, no, no es muy sencillo, nada más es cuestión de rascarle y, y salía el petróleo. Sí, Sí, sí, sí, sí, sí, o sea, no, no, era, no era caro, ya ves que precisamente era lo que decía Peña Nieto, que había que, que buscar contratos con empresas privadas en, en, en la cuestión de exploración. Pero en este caso, ¿tú, tú consideras que, que Pemex sí sería sería una empresa interesante para, para invertir? Para, sí, sí, para. sí, o sea, para invertir. ¿Y en el caso de la CFE? Yo creo que ahora, eh, sobre todo con, con esta, eh, vamos a decir, esta proyección que hay para tener más cuota de mercado y más poder de mercado, por lo tanto, yo creo que, que tampoco le iría tan mal. O sea, ¿tú sí o sea, crees que, que o sea, sería.? Estaba, es decir. Que re, hay que recordar que durante un tiempo vimos una empresa que se estaba achicando ahora vemos una empresa con proyección otra vez a recuperar terreno claro, eh, eh, además, pero terreno es decir mercado sí. y además con el respaldo totalmente de la inversión del gobierno pues ahí, está. ahí el tema es eh, por ejemplo que hay ciertos pasivos que es difícil eh, que, si se meten a la, a la en este caso a la, a, la, a la negociación dentro de una bolsa entre comillas por ejemplo, eh, los pasivos que pueden tener Pemex y CFE de, de, de las pensiones, ¿no? ¿Quién los asume? Pues los asume el gobierno federal, no los asume la empresa como tal. Sí, vaya, son de los, de los vicios, de los vicios, ¿no? Vamos a decir, de, de otros... Eh, pues si tú ves, dices, bueno. ay, esos pasivos, uno de esos pasivos sigue asumiendo el gobierno federal. Ah, pues fácil. Pues o, o sea, ahí sí. Claro que sí. <risa> o sea, en el caso de... No, pero imaginemos que, que en el caso de Telmex, como cuando ocurrió Telmex, que se la dieron y asumió con todo lo que traía ahora sí el paquete, ¿valdría la pena CFE? Ahí con que tuviéramos, aunque pagar el... el... Lo que pasa es que de todos modos están asumiendo un papel de casi monopolio. O sea, mm. van va, a asumir un papel de, de... o por lo menos de un oligopolio en donde esta será una empresa principal. Claro, eh, no, no, la La, la principal. Es, ese sentido, no, no le veo. No, no le pierdes. No, no creo que se le no, no, le pierdes. Sí. como no te pegas Slim, verdad? Sí, igualito yo creo que pensó Slim en, en Telmex en términos generales. No, está quebrada como empresa estatal, pero véngase para acá. No, no es tan fea. Todo, sobre todo cuando una etapa este, está garantizando monopolio, ¿no? Claro, no, además, ¿no? además de que tiene un monopolio, pues de aquí hasta que tengas tu estructura, imagínate todavía Telmex en el caso de Telmex no, no, no se ha podido desarrollar, y entonces e esas cuestiones tenemos, aquí nos está mandando otra vez a Arturo a corte, vamos rápidamente a corte al último corte y regresamos Regresamos, no se vaya continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio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 Nuestras noticias 1300 AM la radio hablada número uno en la frontera. Continuamos en Solo Negocios Radio. Regresamos, regresamos ya aquí en, en el último, en el último segmento del programa y este antes de continuar nada más este. Quería mencionarle, recuerde seguirnos y darle like a nuestra página oficial, Radio Mexicana, Nuestras Noticias 1300. Y eh, active por ahí la notificación del video en vivo para que conozca a Luis Enrique en, en, en video, si no lo conoce. Si no fue su alumno en la universidad, ¿no? <ríe> vean en la cámara ¿quién, quién es Luis Enrique. Y bueno Luis, estábamos hablando de, de, de, de las cosas que nos están ocurriendo ahora en este, en este mundo y, y una de las noticias también que, que, bueno, ya se veía venir, ahora sí como que se veía venir, fue un parteaguas, fue un generador de memes por todos lados, ¿no? La, la compra de Twitter, por ejemplo, o la, o al menos la intención de compra de Twitter por parte de, de, de Musk, y que en su momento este disparó las acciones, y que ahora, bueno, días pasados dijo que siempre no, que se llama que siempre no, que alegando que no le habían pasado información al menos de los bots que tenía Twitter y todo el todo mundo que tiene cuentas de Twitter sabe que bots hay por todos lados, Obrador por ejemplo, sabe mejor que hay bots ¿no? este, hay AMLO bots pero también hay anti-AMLO bots y na y nadie me pone like entonces voy a, voy a comprar unos bots ahí, ¿no? sí, fíjate que mejor podría ser, te, te los inflan y luego también cada X tiempo creo que los, los, los rasuran, ahí están pero bueno, eh, el chiste es que, que no tenía yo la menor idea de cuánto podría costar o valer en términos de mercado una empresa como Twitter eh, sé que en estos momentos todas aquellas plataformas de redes o sociales tienen un valor impresionante pero ¿qué llegó a tener? o sea ¿cuánto se llegó a pasar? La, a 44 mil millones de 44 mil millones, esa, esa era la compra, la compra ¿no? de, total, 100% vamos a decir de la empresa entonces es increíble lo, el valor que pueden tener estas plataformas ¿no? Mm. Y, y, el, y, y, y es increíble el dinero que tiene Musk para estar hablando que va a comprar una de estas que plataformas entrar, ¿no? claro claro nada más para, para garantizar la libertad de expresión mira qué detalle ¿no? ah, él lo hizo para la claro sí sí sí no, no. Yo, yo creo que Twitter no es de la plataforma que va a dejar gran gran ganancia o sea definitivamente no yo creo que yo, yo la apostaría a otras, a otras plataformas Por de el consejo. Sí, sí, ya tenían no, pues ya tenía, ya tenía las acciones, ya habían juntado, estoy seguro que habían comprado también o recomprado acciones de, de gente. Lo que pasa es que el anuncio de retirada de la oferta eh, también propicia una caída, ¿no? De las claro, pero, pero le quieren cobrar, ya sabes, la cláusula, las letras chiquitas, esos que, pues, de los abogados, de los del día de hoy, ¿no? Los de su día, mil millones de dólares. Yo, yo la verdad, es que se espera, obviamente, una batalla así, tipo Johnny Depp y este... Y Amber, eh, este, obviamente, a ver qué sacan, este, sacándose la lengua principalmente, pero también eh, hay que ver: si estuviste tú dispuesto a meter 44 mil millones de dólares, es decir, si los tienes en la cartera, pues ya pagar mil es una cosa de nada, porque te salvaste, vamos a decir, te ahorraste 43 mil, ¿no? Yo lo veré así, no sé qué digamos. Claro, no, no sé si, si todo salga de la bolsa de este señor, si no, vamos, seguramente fue un pool de, de, de inversores. De, exacto. Eh, que estaban en esta eh, pero pero sí bueno la verdad es que estamos hablando de cantidades impresionantes impresionantes no no lo ves en tu vida es mil millones de dólares no de hecho el, ni el estado de Chihuahua lo ven ve varios años no o sea cuánto, cuánto Échale. En no no no no los juntan no no, no los juntan el estado de Chihuahua el, el pero sí bueno son son cosas que que se hablan ya ahora, ahora sí puedes quejarte de la concentración del capital en, en pocas manos, ¿no? que todos los chihuahuenses no vamos a ver ese dinero ni juntos ni con todos nuestros ahorros. Aquí voy a hacer un, un, un cálculo. A ver, e echa el cálculo para que veas, pero mientras te digo cómo estuvieron los altibajos de, la, de las acciones que decías, el, el primero de abril de, de este año, o sea, es decir, no hace mucho, en realidad era cuando se empezaba a decir de... de, de de la compra y de las intenciones de Musk para garantizar que la libertad de expresión y, y, y este digamos, controlar en ciertas maneras eh, el acceso o, o el acceso libre a cualquier persona que quisiera tuitear. Eh, en ese momento, en 1 de abril, valía la acción 39.31 dólares. Cuando se anunció que, que, que sí se concretaba la compra y que al final del día Musk iba a adquirir el 100% de Twitter, todos los tenedores de acciones... Eh, este, se dieron cuenta que su acción se disparó a los casi 50 dólares, de los 39,31 pasaron a los 49,97, o sea, es decir, se revalorizó cerca de 10 dólares por acción. Cuando ya se concretó al final del día verdaderamente con, con, un, así, directo, con un contrato, o sea, ya, ya se, se formalizó, digamos esto, eh, las acciones, eh, que fue el 25 de abril, las acciones ya costaban 51,70 dólares, con 70, que fue el punto máximo en la historia de, de, de Twitter de, de las acciones, al menos en lo que va del año. Y luego ya eh, este con pues lo que decíamos, que siempre no quería, que a lo mejor no me animo, que mi mamá dice que siempre no, pues se fueron se cayeron de nuevo al 13 de mayo al 40, eh, a 40 dólares. Y estamos al día de hoy que están con vaivenes, que si sí o que si no, y que le van a cobrar los mil millones. Hoy en día, o bueno, al menos al 8 de julio, y estamos a 12, al 8 de julio quedó en 36.81, es decir, perdió eh, 6% del valor de las acciones. ¿Cuánto ahora sí que te dieron tus cuentas? No, no, las cuentas es que eh, el valor de lo que, de, que tiene en estos momentos la plataforma de Twitter es poco menos de lo que produce el estado de Chihuahua. Poco menos. Al, al, al año. Ah, fíjense, nada más, en la concentración de, de, de, de capital, para qué vas. Y, y que estamos hablando de compras pues Prácticamente eh, en el caso de Musk Entre particulares oh, Twitter todavía no es de particulares Pero si sí hubiera sido de, de, de una persona La compra una, ya, ya estamos hablando de cosas muy Muy Sumar eh, todo lo que producimos En un año, en un año. ¿Tendríamos que el y, y tendríamos Twitter Nada más para que se den una idea, digo, na, nada más de, de la concentración, ¿no? Ahora sí lo que se llama desigualdad, ahora sí podemos verlo. No, pero es normal eh, ver como las empresas multinacionales y, y ahora estas plataformas, pues tienen… De hecho, hay que recordar que varias compañías este, aglutinan el producto interno bruto de países, por ejemplo sumados Latino, eh, centroamericanos, por ejemplo, ¿no? claro. el, el valor de una compañía vale prácticamente lo que producen varios países, ¿no? Sí, fíjate que eso, me acuerdo mucho en mis clases de primaria que, que decía que había, o así sea, no lo decía nada más, que había países que, que pues no podían subir a lo mejor un satélite cuando empresas norteamericanas pues la propia nada más la empresa ya estaba lanzando un satélite para para expandir sus transmisiones ¿no? y había países enteros que no podían. Eh, este, hacerlo y no estamos hablando de África ni tampoco estamos hablando de Haití ni nada estamos hablando de en Centroamérica países un poquito más pequeños que, que, que lo que tienen pero bueno, este, nos estamos acercando prácticamente al programa al final del programa todavía no Luis no sé si quieras mandarle el, al, algún saludo a uno de tus no, múltiples no, usted, fans yo, yo creo que, que valdría la pena lo la próxima semana hablamos de, de cuánto produce el estado de Chihuahua cuánto ha estado creciendo ¿sí? eh, qué es lo que fundamentalmente está produciendo y, y en el plano nacional cuánto cuánto aporta al ¿no? producto interno bruto a veces este, eh, como son grandes cantidades la, esas dimensiones a veces no nos permiten ver con mucha claridad en términos comparativos o sobre todo este, pensar, pensar. No, no somos de, buenos pensando de, en números grandes. En números grandes, o sea, sí. es, que es increíble, o sea, porque no es, suma, no es solo pensar en lo que uno aporta, por decir así, a través de su trabajo, sino lo que es sino el valor agregado de todos, de todos nosotros. Entonces, pues, traeremos algunas, algunas cifras para la próxima semana. Porque fíjate, sería interesante incluso ver en términos Chihuahua como Estado, comparado a lo mejor con otros países, que puede ser mejor Centroamérica si quieres, pero puede ser que estemos produciendo más en algunos campos y en otros no no, no tanto no, ¿no? Pues, la próxima semana lo hacemos este, para traer esa información y tener claro, cuánto produce el estado de Chihuahua, cuánto aporta al PIB eh, mexicano y de acuerdo al tamaño, cuál es el tamaño de la economía de Chihuahua con respecto a los distintos estados y e entidades federativas del país, pero también a algunos países. Algunos países, que tendríamos obviamente ventajas para algunos países eh, chicos, ¿no? O sea... Sí, y también le incluiremos ahí el, el famoso indicador de ingreso per cápita, ¿no? Que, que tanto les gusta a los economistas y que tanto les dicen que no lo usen, que no es no, correcto, no, no, no, que no, no creo es. Que es, lo ma es... es correcto lo, Es lo menos peor. El, es, es correcto usarlo en ciertas circunstancias, pero también hay que recordar que eso ese indicador te salva de hacer comparaciones erróneas pues tener una economía grande con un ingreso alto ah bueno sí claro no este el caso de México y también México claro no bueno pues el tamaño nada más de las personas pero sabes que uno de los que de los casos también que yo creo que podría ser y que sería bueno recalcar en el caso del PIB es que que curiosamente se utiliza a veces como un indicador de bienestar cuando no necesariamente no, claro, lo es de eso, claro y es. ha hecho mucho daño, pero bueno pues nosotros este, no nos queda más que despedirnos de verdad que fue, fue un placer acompañarlos, también le agradecemos este, este tiempo y lo invitamos a que la próxima semana en este mismo espacio nos escuche y mañana Alejandro Sandoval pues viendo también algunas noticias en este mismo espacio Hasta Gracias